Logan, ¿qué hiciste? Charles, el mundo no es el mismo de antes Hola amigos de Play Movies, soy Mim Silva Y vean nada más con quiénes estoy Porque hoy les vamos a hablar quién? de la, ¿Quiénes son estos? Bueno, los presento, ¿no? Vale, preséntense eh, Yo soy Drusco y estoy muy emocionado de estar aquí <risa> <risa> Mari Monroy, partner del buen Chucho Chavarría en Rocket Ah, pues yo soy Jesús Chavarría Y pues qué les digo Me pescaron aquí vagando por la vida Y pues dijeron ah, Que haga algo de provecho Entonces pues ya estoy aquí Intentando robarse las garras de Wolverine estaba, estaba yo en eso pero, pero me descubrieron Y para que guarden el secreto Ahora tienen que hablar de Logan Los mutantes Se han ido I hurt myself Today en esta película vemos a un Logan súper viejísimo y cansado, derrotado Que su único propósito es mantener vivo a nuestro querido Charles a. Xavier ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que está pasando en todo este universo? Bueno, pues ustedes lo tienen que descubrir yendo a ver Logan como tú. Nuestro punto número uno Drusco. Bueno pues Mim, gracias por estar aquí el día de hoy, estoy muy contento. <ríe> Vamos saliendo de la película y la realidad es que yo te voy a hablar como fan. Ya tenemos a un par de expertos, yo voy a hablar como el lado más fan. Eh, yo sé que ellos son fans y verán algunos problemas puesto que la película no es perfecta. ¿Pero qué es perfecto en este mundo Ni Nada lo es, nada lo es. Tu magia. Eh, sí, de hecho sí. <risa> pero bueno. Pero, <risa> pero la realidad es que esta película me mostró a mí varias cosas que yo quería ver desde hace mucho. No solamente en este universo que es Fox y los X-Men, sino en general en una película de cómics. Creo que es una película, a pesar de lo que digan mis camaradas que van después, <risa> a, que a mí me parece atrevida, que realmente eh, hubo cosas que me sorprendieron. Hubo momentos que me me llegaron a mi corazón de fan y realmente solo por eso vale la pena muy parecida a ti nos necesita alguien aparecerá alguien ya apareció y aquí va nuestro punto número 2 ¿Por qué deben de ver Logan? Definitivamente porque se trata de una película de superhéroes muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ya se nos había abierto las puertas antes a, este, a, a esta visión diferente de los superhéroes, por ejemplo con Deadpool que le otorgaron una clasificación R y que tuvo una forma de contar bastante diferente las cosas. Con Logan tenemos lo mismo, pero aquí dándole un sentimiento un poco más de tristeza, más evocador, en el que vemos el ocaso de dos grandes superhéroes, bueno, de dos grandes mutantes. Por ello es que deben de ver esta película no se la pueden perder. I am still right here And you could have it all. Nuestro punto número 3 sin duda tienen que ver esta película porque de entrada se trata de la primera película bien hecha sobre Wolverine, más allá de que sea una adaptación o de que funcione con las referencias al cómic etcétera, eh, es una buena película una película en términos generales muy bien hecha y que tiene a, a Wolverine como protagonista, ahora si nos queremos poner exquisitos, la película además eh, eh, tiene elementos reacomoda muy bien los elementos del western de acuerdo a la personalidad del mutante que además pues ya necesitaba tener una película digna, siendo el mutante. Eh, más famoso que, que se tiene dentro de los superhéroes realmente lo merecía digo aquí eh, por fin manejan muy bien la cuestión emocional del personaje y su relación con la morra es increíble yo creo que de entrada por eso tendría que verla Yo pondría las actuaciones de Hugh Jackman y Sir Patrick Stewart porque te desgarra desde el interior, ya sea como fan, como crítico, como lo quieras ver, les compras completamente que están ya destrozados y que tienen un solo propósito que es salvar a la linda especie de los mutantes. I will. Nuestro punto número 5. Pues porque por fin hacen una buena película de Logan, ya se lo merecía, una película que le hiciera honor. Así es, se le hace justicia al personaje. Bueno, no justicia, por fin hacen bien las cosas. Va rápido. Sí, no se dejen llevar por las películas anteriores, olviden eso, borren de su mente y vengan a ver Logan, la verdad. Sin duda, Hugh Jackman se la super rifó, es un gran homenaje a lo que es Logan el personaje. Listo, chicos de Play Movie. esperamos que les haya gustado esta reseña y que vayan a ver Logan en cuanto estén los cines. Y ahora les dejo las redes sociales de estos chicuelos para que ustedes lo sigan. Sí, pues síganme en Twitter, Facebook e Instagram, los links estarán en la descripción. O si no, búsquenme como Drusco en todos lados. Perfecto, a mí me pueden encontrar en el Twitter como bajo mario Sí, ya me encuentran como bajo cine y ahí en el YouTube, en U Rocket dense una vuelta por allá. Yo soy Mim Silva. Hasta la siguiente película. Aún tienes tiempo.